Hola, hola, yo soy el padre Pepe y hoy vamos a meditar dos claves de la consolación que San Ignacio nos habla, que son la fe y la esperanza en nuestra vida. Bienvenidos. ni vamos a comenzar este momento de oración vamos a ver la fe y la esperanza y las definimos de esta forma la fe no es eh, simplemente creer en Dios sino creerle a Dios y las formas en las que nos unimos a Él Así que vamos a ver los momentos en nuestra vida en los que nos hemos unido a Dios, en los que hemos encontrado elementos de nuevos del rostro de Dios, cómo lo hemos ido conociendo a través de nuestra vida. Y luego la esperanza. Eh, hay dos tipos de esperanza. Una que es como a un nivel muy básico muy humano. Eh, y la otra que es una esperanza más espiritual. Una esperanza a nivel humano es pues, simplemente en pensar... Que, ...que voy a estar bien... ...que las cosas van a estar bien... ...pero la esperanza cristiana... ...pues no es una esperanza... Eh, ...simplemente aquí en la tierra... ...sino que es una esperanza... ...de poner nuestra mirada en Dios... ...la esperanza cristiana... ...dice... ...las cosas van a estar bien... ...no porque externamente estén bien... ...sino porque Dios va a estar conmigo... ...y entonces la esperanza última es estar con Dios aquí en la tierra y en los últimos tiempos y pues esa forma de vivir curiosamente también nos da esperanza eh, en, el, en el mundo aquí y ahora así que pues vamos a comenzar eh, durante esta meditación yo voy a estar también trayendo algunas eh, citas bíblicas especialmente con referencia a la esperanza, y pues comenzamos, eh, como comenzamos todas nuestras meditaciones, eh, este es la, el primer punto que Sarenasio lo yo le recomiendo, que es revisar los puntos que vamos a orar, vamos a ver la fe y la esperanza a través de nuestra vida, después eh, San Inés nos recomienda pues que, que cambiemos de postura o si estemos de pie que nos sentea, sentemos, eh, eh, y que reconozcamos en la mirada de Dios. Así que eh, si están en un lugar donde pueden hacerlo, eh, eh, me pueden acompañar en ponernos de pie y si no, eh, pues se pueden quedar en su lugar, eh, les ponemos. Eh, y así de pie damos unos momentos para respirar profundo y vamos a hacer la señal de la cruz reconociendo la mirada de cada una de las tres personas de la Trinidad sobre nosotros la mirada amorosa de Dios el nombre del Padre vemos al Padre que nos ve que tiene un plan para nuestra vida, de unión, de amor, de esperanza, de fe. En nombre del Hijo, pensamos en Cristo, que nos ha revelado, que Dios es nuestro Padre, que nos ha revelado que Él es nuestro hermano, que nos ha revelado que quiere darnos su Espíritu. Y en nombre del Espíritu Santo, nos sentimos mirados también por el Espíritu Santo, inspirados por su aliento. Y así nos sentamos. Vamos a tomar unos momentos para relajar nuestro cuerpo, para preparar nuestra postura, si va a mantenerse sentado, yo le recomiendo que lo haga con la espalda lo más recta posible, eh, sin sostener la cabeza y sobre nada, eh, y, y con la curvatura natural de la espalda, y vamos a tomar tres respiros por fondo. Sostenemos y soltamos. Volvemos a llenar nuestros pulmones. Sostenemos y soltamos. Vamos a vaciarlos total y completamente. y llenamos una última vez sostenemos y soltamos vamos a relajar nuestro cuerpo vamos a comenzar con la punta de los pies por unos momentos solamente vamos a percatarnos nuestros dedos están ahí la planta de mis pies están tocando el suelo los pongo firme sobre la tierra y vamos a tensar los pies como si fueran un puño Los dedos de los pies y soltamos levantamos los pies de punta para sentir esos pequeños músculos en la parte frontal de nuestra parte baja de la pierna soltamos levantamos de puntita sentimos los músculos de las pantorrillas los cuádriceps la parte de atrás de nuestra pierna los glúteos y soltamos continuamos respirando y tomamos conciencia el tratar de respirar de, de la parte superior del abdomen vamos a tensar todos los músculos en nuestro abdomen y la espalda baja y soltamos. Ahora juntamos el pecho, la espalda y soltamos los brazos, los juntamos, sentimos los bíceps y soltamos. Pasamos hacia atrás, sentimos los tríceps y soltamos ponemos las manos frente a nosotros en posición de oración movemos hacia un lado hacia el otro y relajamos y ahora los hombros vamos a juntarlos A la cuenta de tres soltamos, una, dos, tres. Nuevamente juntamos los hombros, una, dos y tres caen. Una tercera vez juntamos los hombros y a la cuenta de tres caen, una, dos y tres. Nuestro cuello lo movemos hacia un lado, pensamos. Relajamos, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Finalmente nuestro rostro, estamos haciendo siempre caras, a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, Estamos sin darnos cuenta gruñendo así que vamos a tomar unos momentos para eh, juntar todos los músculos de nuestro rostro hacia el centro hacemos eh, cara de pasita tensamos sentimos todos los músculos de la cuenta de tres soltamos una dos y tres finalmente Vamos a hacer la sonrisa más grande que podamos, sintiendo todos los músculos al exterior de nuestro rostro. Exageramos esa sonrisa lo más grande que pueda. Y soltamos. Soltamos todos los músculos de nuestro rostro. ponemos en la presencia del Señor, Señor, hacemos la oración preparatoria que San Ignacio siempre nos recomienda. Decimos Señor Jesús que todas mis intenciones y operaciones que hay que cerrarla, el cuarto, la puerta, para poner el teléfono en modo avión, como una forma de dedicarle este tiempo al Señor. Y ahora pedimos eh, la petición particular de este momento de oración. Señor, te pedimos que podamos ver cómo has estado con nosotros en nuestra vida, inspirándonos a la fe. las palabras de Jesús Que nos dice una y otra vez en la escritura No tengas miedo Todas estas cosas tendrán que suceder Pero yo estaré con ustedes Hasta el fin del mundo Escuchamos los salmos que dicen, quien en ti confía pone su presencia, quien en ti pone su esperanza, perdón, jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Camíname en tu verdad, enséñame, tú eres mi Dios, mi Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Salmo 25. En todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza, en presencia de los fieles, porque tu nombre es bueno. Salmo 52. Esperando tu salvación se me va la vida En tu palabra he puesto mi esperanza Dice el Salmo 119 Y al reconocer a Jesús Los discípulos de Emaús decían pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él era quien redimiría a Israel. Esos dos que iban por el camino habían ya perdido la esperanza. Y decían, pero ya hace tres días que sucedió todo esto. Y lo reconocieron al partir el pan Cristo los encontró Renovó su fe Y lo llenó de esperanza Así que caminamos con el Señor por nuestra vida Comenzando por nuestra niñez de ver cuáles son los primeros recuerdos de mi vida espiritual. Recuerdo aprender a orar. ¿Qué son las primeras cosas de fe que recuerdo? petición de niño, tal vez alguna imagen importante. Si hubo alguna oración importante en mi niñez Algún rosario, alguna misa Oraciones de antes de comer Tal vez fotografías De mi bautismo que hubo gente ahí entusiasmada por darme a conocer mi fe intento recordar significativos de descubrir la relevancia de elementos de mi fe de descubrir Sido a través del ejemplo. Intento recordar si algún catequista o alguna persona que me haya mostrado cómo vivir la fe. Nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre Tal vez algún amigo de la familia Algún ejemplo Tal vez fueron historias de santos Recuerdo esos momentos de fe madurando en la juventud esto a veces significa cuestionarse hacerse preguntas dudar así que pienso estuvo ahí en mis cuestionamientos? Pienso qué preguntas me hice, cómo encontré contestaciones o cómo madurando en mi entendimiento de quién es Dios como dejó de ser una fe de niño de niña una fe inmadura una fe simple para entender que Dios es Dios que Dios no se puede controlar, que Dios quiere una relación, que Dios no solamente está ahí para pedirle favores, aunque recuerdo también cuáles han sido los grandes favores que le pido a Dios que ahí también Dios me acompañaba, porque en esa fe inmadura Dios estaba paciente a nuestro lado, dándosenos a conocer. Cambió mi fe, ¿cómo dejó de ser la fe de mis padres y se convirtió en mi fe? Este es el propósito de las confirmaciones, aunque a veces son procesos que se dan por separado. Lo mejor hacer mi fe vino después haber sido confirmado, o confirmada Pienso si he tenido en mi vida, en mi juventud, momentos de alejamiento de Dios, de rebeldía. Y pienso en qué confesiones. Me he topado con la paz de Dios, con la misericordia de Dios, con el amor incondicional de Dios. Pienso si hubo alguna vez algún pecado difícil de confesar. Alguna cosa que pareciera inhablable, imperdonable, pero que se topó con la misericordia de Dios. Recordamos si hemos salido de confesiones. Más livianos de lo que veníamos. Y agradecemos esa paz en nuestra alma que era de Dios. Pienso... Si hice a Dios parte... Tal vez comenzando ya en mi edad adulta, pienso cuáles han sido los grandes momentos de sentirme cercano a Dios, cercana a Dios en mi vida. sentir su presencia de manera inconfundible tal vez fue algún momento de oración alguna hora santa tal vez fue algún momento en la casa en lo más ordinario donde Dios nos encontró traemos ese momento de presencia de Dios, de fe ahora pienso cómo me ha acompañado Dios en los pasos que he tomado en mi vida si me he casado pienso cómo Dios me ha encontrado en mi matrimonio en la madurez de dejar a otra persona entrar a mi vida Y en la dificultad que eso significa Cómo he experimentado ahí El perdón, la reconciliación, el amor Y cómo todo eso Es una muestra el perdón, la reconciliación, el amor que Dios me muestra. Si he vivido el don de una familia con hijos, con hijas, pienso... ¿Cómo ha estado Dios ahí? De maneras explícitas, en bautismos, en momentos de enseñar a orar, en momentos de contestar preguntas... Pienso como Dios Me ha hecho Ver la vida de nuevas perspectivas Como se me ha presentado De nuevas formas A través de toda mi vida Tomo unos momentos para ver recorrido con Dios y me dejo llenar de gratitud por esos momentos de fe que son regalos de su presencia De la vida plena Hacia donde nos movemos De estar por siempre con Él Me permito saborearlos Quitando los miedos que a veces vienen De perder, de no tener, de dejar me dejo saborear en toda su grandeza los momentos que nadie me puede arrebatar donde Dios ha estado presente. Y reconozco que ha habido momentos también muy difíciles Reconozco que ha habido pérdidas en mi vida Reconozco que ha habido momentos en los que Pensé que no podría levantarme. En los que la oscuridad parecía demasiado grande. Y me doy cuenta que aquí estoy. Que aquí sigo. Respirando vida en mis pulmones. que Dios nunca me ha abandonado tal vez se hubiera visto cómo estoy ahora cuando tenía miedo hubiera tenido menos miedo así que pienso en una esperanza aún mayor en la esperanza que es el rostro de Dios que es el fin de mi vida Y veo como Dios, que es amor, que es luz, que es la verdad misma, que es la vida misma, nunca ha dejado de mirarme con paciencia, con amor, con cercanía, inclusive cuando yo no podía sentirlo. Así que para ver la esperanza en nuestra vida vamos a regresar a momentos que tal vez parecían oscuros para buscar no la oscuridad sino cómo es que Dios estaba ahí. Comienzo desde mi niñez, si hubo momentos difíciles, tal vez momentos para los que no estaba yo preparado, preparada, para los que no tenía las herramientas necesarias, si hubo momentos de soledad, de pérdida, Y los veo desde otra perspectiva La mirada de Dios La mirada paciente de Dios Del Dios de la vida Que poco a poco alrededor de nuestro caminar Se nos ha ido presentando Pensamos inclusive Si hemos vivido El pecado de alguien más hacia nosotros. Revisamos cómo es que Dios no quería eso. Cómo es que Dios no quiere el pecado, detesta el pecado. Como Dios quería nuestro bien y Dios quiere nuestro bien. a Dios intentando abrazarnos en medio de las tormentas de nuestra vida, los momentos en los que Dios tal vez parecía dormido. en mi vida en medio de la oscuridad porque ahí estaba Dios y no es que Dios lo mande para que yo aprenda algo no es que Dios lo mande para que de alguna forma otras cosas salga bien sino es que Dios es tan grande Todo puede sacar algo bueno para nosotros. Así que si ha habido algo de luz, algo de aprendizaje, en esas cosas difíciles que recordamos, tal vez de nuestra niñez, intento ver cómo es que Dios estaba ahí conmigo en medio de la dificultad. Tuvo algún rayito de esperanza tal vez en algún mentor, en alguna persona que me escuchó, en alguna persona que entendió mi dificultad, mi dolor. Dijo que estos momentos vengan libremente, puede ser mi niñez, mi vida adulta, mi juventud. Momentos de saber que Dios estaba conmigo, inclusive aunque no lo pudiera sentir claramente. Pienso en esos momentos inmediatamente después de las dificultades. Esos momentos que a veces tienen sabor a nuevos comienzos, a nueva vida. El nacimiento de un hijo, el comienzo de un nuevo trabajo, un nuevo lugar. comenzar una familia los momentos en mi vida en los que me he sentido lleno de posibilidades en los que he sentido que Dios me guiaba donde tal vez haya habido algo de esperanza humana más amplia como es que era Dios diciéndome no es que vayan a estar bien las cosas aquí y allá sino es que yo estoy contigo este sentimiento de esperanza es el sentimiento al que estamos llamados de ver nuestra vida con él Pienso si ha habido momentos de reconciliación. De nuevos comienzos en relaciones. De experimentar vida en plenitud aun cuando en algún momento anterior pudo haber parecido imposible. Recuerdo si ha sido algo tan simple como simplemente aprender a vivir en una nueva realidad aprender a vivir después de una pérdida admirarme, tal vez, de mis propios recursos, de resiliencia, de salir adelante, momentos de admirarme de mis propios dones y darme cuenta que Dios los puso ahí, de mi capacidad de lucha, de mi capacidad de reinventarme, de transformarme de crecer nueva vida donde pensé que no lo podía ver. Pienso si he recibido palabras de aliento, consejos, que me ayudaran a cambiar mi perspectiva. Agradezco a Dios. Pienso en el lento sanar de una herida, que ya no es herida. En la posibilidad que eso significa. Para que Dios me sane. Para que Dios haga crecer su vida. de mi vida también han significado entender Vamos a decirle, tu Señor eres mi esperanza. Tomamos unos momentos para hablar con Dios. Porque hay esperanza Estarás protegido Y dormirás confiado Dice Job 11.18 ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza Y todavía lo alabaré él es mi Salvador y mi Dios. Quien pone en ti su esperanza jamás será avergonzado. Salmo 25 Encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador y pongo mi esperanza todo el día Salmo 51 dice en todo tiempo te alabaré por tus obras doy gracias a Dios por sus obras en mi vida Te pondré mi esperanza en presencia de los fieles, porque tu nombre es bueno. Salmo 52, 9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 el mal Amén pues Ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos momentos de oración Seguimos eh, unidos en la oración eh, Este domingo vamos a intentar tener misa a las 11 de la mañana Así que los que puedan nos eh, veremos por ahí eh, Será Hoy estamos a 6, sería el domingo 9 eh, de agosto Que Dios los bendiga y que la paz del Señor se quede con ustedes